En los videos anteriores, hemos visto una metodología posible para geometrizar una entidad. En este video, lo que vamos a hacer es configurar nuestra lámina número 1. Eh, para eso, eh, en mi caso, lo primero que haré es desactivar la rejilla. Para quienes han estado trabajando en rejilla, se los recomiendo porque esto les va a permitir ubicar los distintos elementos de una manera más libre y no estar eh, restringido justamente por la rejilla. Para eso, desde archivo, propiedades del documento, en la opción rejilla, tengo que desactivar, eh, destilar, perdón, activado. También sería un buen momento, para quienes no lo hayan aún configurado, tener, eh, cerciorarse de que estén trabajando en una hoja 3, o sea, acá ya lo pueden elegir, y que esté dispuesta en forma horizontal. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestros elementos, algo que tendríamos que hacer es eh, configurar algunas capas. Esto nos va a permitir trabajar con, com con comodidad eh, con los distintos elementos que tenemos que disponer en nuestra lámina. Entonces, si no estuviera visible la ventana, eh, desde acá arriba, menú capa, lo tildan o lo eligen y ahí se les va a hacer visible. Yo voy a renombrar esta capa, le voy a poner entidad... Bien, voy a crear dos capas más, una que se va a llama rótulo y recuadro, Muy bien, y una más que se va a llamar texto. Añadito. Perfecto. También eh, me está faltando, en este caso, crear eh, el contorno de mi, de mi entidad. Lo voy a hacer ahora, elijo la, el objeto, le doy copiar, edición, pegar. Y lo traigo más cerquita. Eh, acá. Le voy a, a quitar el relleno, para eso voy a ir a objeto, relleno y borde. Se abre la persiana que me permite hacerlo, desde relleno... El primer iconito sin relleno se va, me va a permitir eliminarlo y luego la segunda ventanita me, li, me permite elegir el color del trazo, yo lo voy a llevar a negro y el estilo de trazo en este caso es línea continua pero lo voy a, a configurar en 0.5 milímetros. Lo mismo para mi entidad, le voy a, a cambiar la configuración del de, espesor del trazo y el color también se lo voy a llevar a negro. Perfecto. También voy a aprovechar, porque no lo tengo agrupado, voy a seleccionar mi, mi estructura geométrica y desde objeto le voy a decir agrupar. Bien, esto es para que después, eh, o sea, sin querer lo mueva y se me desarme la estructura geométrica. Perfecto. Ahora lo que nos conviene hacer es traer el rótulo. Para eso voy a volver a mi, capa, a mi ventana capa. Voy a um, bloquear las capas en las que no voy a trabajar. Me voy a posicionar en la capa rótulo y recuadro y voy a venir a mi archivo que yo ya tengo abierto de rótulo. Ustedes deberán eh, descargar, o ya deberían haberlo descargado, a este archivo que lo tienen disponible en el blog y en el aula virtual para descargar. Una vez eh, que lo abren van a ver que tiene dos capas este archivo y una de ellas, si el, eh, activo el ojito, me, está con eh, las cotas del rótulo lo que me va a permitir replicar este rótulo si yo lo quisiera hacer eh, nosotros ahora les estamos mostrando una manera de poder trabajar con rótulos, es decir que eh, esto ustedes lo pueden aplicar en el lenguaje, por ejemplo el lenguaje formal 1 eh, pueden diagramar el rótulo que necesiten para, para, para el lenguaje formal 1 y tenerlo disponible para aplicarlo en distintas láminas y solamente ir modificando los datos que correspondan en tal caso voy a volver a bloquear a apagar esa capa, me ubico en donde está el contenido de, del rótulo voy a hacer un zoom menos con el control y la ruedita del mouse elijo todo, edición copiar me voy a venir a mi archivo de trabajo y le voy a decir edición pegar en el sitio muy bien Ahora lo que tengo que hacer es editar este rótulo. Voy a hacer un zoom, fíjense. En este caso está bien que quede lámina número 1 porque es la que estamos editando. Pero si yo quisiera editar este número, hago clic con el cursor, vengo acá al menú izquierdo donde está la, el, el icono de la letra A, que dice crear y editar objetos de texto, y haciendo doble clic podría de repente cambiar el número. Bien, voy a volver al que estaba puesto. Que es el 1. También tienen que editar, colocar el apellido y el nombre que corresponde. Y lo que vamos a hacer en este momento es agregarle, vamos a aprovechar de agregar el, el título de la lámina, que es Geometrización de eh, Digital. Se me fue el texto digital de una entidad. Muy bien. Una vez que tengan todos los datos completos, que hayan podido editar lo que hayan tenido que editar del rótulo, podemos bloquear esta capa, ¿bien? Para no modificarla. Y ahora me voy a venir a la capa de entidad, que veo que no se cambió el nombre. Vamos a aprovechar para hacerlo entonces. Muy bien. Y con unas líneas guías voy a um, distribuir, voy a organizar mi lámina para distribuir los elementos en ella. Eh, voy a traer una perdón, acá una línea guía más o menos aquí esta otra línea guía me la voy a llevar para allá ahí más o menos muy bien, voy a eh, marcar el centro de la hoja para poder disponer los elementos muy bien Entonces este elemento lo voy a traer un poquito más abajo y lo que voy a hacer es alinear estos dos objetos. Ahí. Muy bien. Voy a centrar la estructura geométrica. Perfecto. Por último, lo que nos quedaría hacer es colocar el texto indicando el nombre de cada uno de, de los elementos. En este caso, por ejemplo, también con la misma el mismo herramienta, la misma herramienta perdón, de crear y editar texto, voy a hacer clic, eh, fíjense que me ubicaba en la capa texto, y voy a hacer clic abajo de la estructura geométrica para escribir el título. Estructura, vamos a hacer un zoom más, geométrica. Muy bien. Haciendo doble clic puedo elegir todo el texto y desde acá elegir eh, alguna fuente si quisiera. En este caso vamos a dejar Arial y el cuerpo lo vamos a trabajar en 14. Muy bien. Ahora lo puedo ubicar y disponer en la lámina. Lo mismo tendrían que hacer con eh, colocar eh, contorno y entidad. Muy bien. ¿Qué nos queda ahora? Que nos resta? Guardar esta lámina. Archivo, guardar como. Tienen que guardarlo como lámina 1 con el apellido y la inicial del nombre. Muy bien. En este caso, como SVG. Le doy guardar. Y el, también lo tenemos que guardar como PDF. De igual manera, lo único que lo que voy a cambiar es el, el, la extensión, el formato. Acá abajo, guardar como está la extensión, en formato PDF, y le doy guardar. En este caso le doy simplemente OK. Muy bien, hemos generado nuestras láminas.